Aquí en este su proyecto, okay, que está en la romana, tenemos un escenario similar a este, donde tenemos una esquina okay, que tiene mucho tránsito. Y nos preguntamos cómo podemos aprovechar esa esquina, cómo podemos a ese lugar pues, sacarle la mayor cantidad de rentabilidad. Todo se va a conectar por atrás por ese acceso vertical que da desde el parqueo hacia el edificio. De manera que si estamos en la calle, nosotros entramos al edificio y no necesariamente para usar el, el roof, tenemos que entrar a un apartamento, sino que subimos directamente al roof. Nuestros familiares suben directamente al roof, nuestros amigos suben al roof. Y en ese roof pues, podemos hacer una gran convivencia.